Yo tengo mucho tiempo desde que se inició esta pandemia hablando, el Estado es el garante de los ciudadanos que integran ese territorio que es una nación. El Estado, antes no había Estado, la gente eh, vivía así y se, nace el Estado para poner orden y, y que haya respeto y que pueda haber convivencia pacífica porque si cada quien actúa a la libre se cree el caos, el desorden y, y lo que va a haber es una anarquía y miren yo recuerdo que yo hice un programa y a alguna gente no le gustó porque yo soy del criterio bien arraigado el Estado tiene que tener dos manos, una mano de seda y una mano dura. Porque si nada más pone la mano de seda, se nos va todo a pique. Y va a haber siempre un segmento de la población que va a criticar las medidas que se tomen. Ahora, a, a final de cuentas, lo que importa son los resultados a final de cuentas aquí hubo gente y yo fui de los que planteé eso y los que ven el programa diario lo saben independientemente a que mucha gente no que esto que lo otro el gobierno tenía que actuar con mano dura ahora en navidad el, el gobierno no podía darse el lujo conociendo el tipo de población que tenemos que la gente enfrenta a quien sea, que la gente no respeta, que la gente, tú le dices mil veces, ponte una mascarilla y no se la pone. Tú le dices mil veces, no se aglomeren y se aglomeran de maldad. El gobierno tenía que empantalonarse, porque vale más cuidar a la población y que critiquen y digan, no impusieron una medida dura y no que haya lo que está sucediendo ahora. Yo le voy a leer lo que dice el itin diario. Yo siempre he sostenido, hay momento con la cuestión de la vacuna. Sí, coño, imponérsela por la fuerza. El Estado tiene esa categoría y tiene que tenerla. El Estado no puede permitir que mujigato y Mequetrefe de ciudadano quieran imponerle su malvivir para dañar a la mayoría. El Estado no puede permitir eso. Y yo lo he planteado siempre eso. Hoy tenemos, señores, algo desbordado. Tenemos una calamidad en este país que no se sabe las consecuencias que esto puede tener. No sé, yo lo voy a leer ahora el editorial del Itin Diario, porque todo es que yo les dije que me den un chance, que no me hagan llamar ahora para yo poder leerle leer esto. Eh, eh y que ustedes tengan idea de lo que está pasando en este país, esto no está fácil, esto no está fácil, ustedes van a ver, porque es que, es, que, es que aquí los gobiernos no pueden ser blanditos, hay momentos que se puede ser blandito, pero hay momentos que hay que ser duro, y si no, fíjense Cuba, China, que uno la critique y todo, pero cuando tiene que aplicar mano dura, la aplican, eso es así, sin violar derechos ni mucho menos, aplicar la ley, la mano dura de la ley y de las resoluciones y de las medidas que vayan a salvaguardar a, a, a, a la población. Miren lo que dice Litín: la situación es muy seria. Mírenlo ahí. No me llamen ahora para yo poder leerle esto. Miren ahí lo que dice Litín: la situación es muy seria. Dice, con el tsunami de contagios por coronavirus e influenza, el país está a la puerta de una seria calamidad sanitaria. La situación se va tornando dramática, pues ya los indicadores de la seguridad epidemiológica han pasado de 10% a 45%, sonando las alarmas del peligro. Con más pacientes contagiados, movilizándose en las calles, en las oficinas públicas o privadas y atiborrando los medios masivos de transporte, abrimos las vías para una e expansión acelerada de las infecciones. Sabemos de familias completas que se encuentran afectadas y aisladas en sus casas, automedicándose a la carrera, para tratar de evitar síntomas mayores sin medir las consecuencias. Las hospitalizaciones también han comenzado a subir y hay entre los ciudadanos un estado de conmoción por la sorprendente facilidad con que la afluencia o la variante Omicron han desatado su furia. Por eso se llenan los centros de pruebas diagnósticas de personas con algún síntoma sospechoso, muchas de ellas, sin usar correctamente las mascarillas protectoras y sin guardar la debida distancia ante los demás. Tanto la demanda de prueba diagnóstica como la de medicamentos y antigripales sintetizan el ambiente de frenesí que ha causado el tsunami viral. Las oficinas públicas están experimentando la realidad de un incremento del ausentismo laboral. Los médicos y paramédicos trabajan horas extra para atender pacientes y no hay dudas de que nos acercamos a forma de colapso de estas vitales actividades. El gobierno debe de actuar de inmediato con una serie escalonada de medidas que garanticen un manejo del rebrote, porque ya sus principales armas, como es la vacunación y la aplicación de pruebas, no detienen por el momento la veloz desarrollo. Oigan, señores, esto es trágico lo que está pasando. Y no puede el gobierno decir que no se le dije. Yo me cansé de decirlo aquí. Hay que apretar, hay que apretar. Es que el gobernante... O los gobernantes, que no estén conscientes, que para gobernar un país, y más un país como este, hay que aplicar mano dura en un momento dado, no importa que digan lo que sea. Pero mire esa vaina, di que de la batalla de la fe, los religiosos evangélicos, coño llenando el estadio olímpico de gente, porque si, si no se lo permite van a acabar, coño que acaben, usted le impone la regla, y el que se quiera poner guapo que se ponga, pero usted tiene que garantizar la salud y la seguridad de la mayoría de un pueblo, usted no puede permitir que un grupo de desaprensivos, de ciudadano inconsciente, les quieran imponer a la mayoría su maldito estilo de vida, los play de baby boy, que lleno y di que conciertos, coño, cierre esa vaina. Y tú lo ves sin mascarilla. Mira la consecuencia hoy. Yo lo dije. No es di que hoy que yo lo estoy diciendo. Y fiesta por y... pues, pipá, que Fernandito Villalona, que esto, que Anthony Santos. Cuatro mil personas se metieron ahí todas apretujado Hoy están pagando la consecuencia. Pues yo prefiero que hablen y garantizarle la salud. Yo no hubiera cerrado el país como hicieron en Puerto Rico. Y como hicieron en esos países, hoy estamos hoy todos locos. Y entonces, miren lo que es el dominicano. El gobernante que va a gobernar un país como este, amigo televidente, tiene que conocer la psicología del pueblo que va a gobernar. ¿Qué es lo que es el dominicano? Que todos, miren, le decían, vete a hacer la prueba, vete a poner la vacuna. Ahora andan masivamente. Coño, ¿y ¿Por qué no lo hicieron antes? Usted tiene que conocer la psicología de, de ese ciudadano. Mire, Imae vete tienen cuatro meses, Imae tú lo verás haciendo fila, faltando tres días. Porque es que es un ciudadano así. Entonces, usted conociendo que ese ciudadano es así, usted tiene que estar preparado. Hoy, miren qué desastre tenemos. Jorge Luis, cinco mil y pico de contagios hoy. Esto es una tragedia, esto se va a desbordar, esto no se sabe cuál va a ser el destino. Aquí hay institución enterita con la gente contagiada, aquí hay familia enterita. Es en más, ya se determinó que aquí las cifras reales no se están dando. Tú ves eso de que cinco mil, son como diez mil. Y cuidado. Es más, escuché a una doctora que dijo, que aquí hay el 35% de cada 100 dominicanos, hay 35 que tienen el COVID. Que están positivo hoy. Es una cosa terrible, señores. Y yo, no pueden decir que yo no decía eso. Decía incluso cada quien que se cuide, porque tú estás lleno de locos. Ah, pero tú ibas, di que ahí esos negocios. y eh, que en el Bravo, eh, todo el mundo, miles de gente, todo. Míralo ahí donde está. Porque hay que permitir que estos carajos hagan lo que les dé la gana, porque no se puede, ni que maldito populismo, impóngale la ley dura. Que hablen lo que quieran, impóngale la ley dura. Que peor es después tener que lamentar, como ahora estamos, todo el mundo vuelto bueno, loco, tú, tú lo ves, que yo, yo lo que hago es me río. El extranjero que viene aquí se ríe de nosotros. <ríe> Ay, ahora tengo que hacerme la prueba Ahora tengo que vacunarme ay, ay. Tiene que reírse obligado Una cultura del desorden Una cultura del irrespeto Entonces eso no puede ser señores